Con mucho cariño para todos los pescadores artesanales de todo el país y de todo el mundo. Con mucho cariño su amiga Sandra Valderas de Porvenir. Ya viene amaneciendo, el viento se ha calmado Después de algunos mates se van a trabajar Todos los pescadores y sus embarcaciones Se van para mar adentro sin miedo a navegar La unión de la familia lo esperan en su casa Pidiéndole a San Pedro que vuelvan a al hogar Trabajo aventurero, de mucho sacrificio, le canto con el alma al pescador del mar. Las huellas en su rostro por el agua salada, sus manos ya cansadas de tanto trabajar. Es grande el sacrificio, lejos de la vida. o el mar los llevará yo me he crecido en esto mi padre es pescador lo digo con orgullo hasta este estudios me entregó gracias a su trabajo y gracias a su esfuerzo Los hombres y mujeres que trabajan en el mar día a día para dar el sustento a su familia. ¡Eso es! La unión de la familia lo esperan en su casa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 del sacrificio lejos de la familia no saben si regresan o el mar los llevará yo me he crecido en esto, mi padre es pescador lo digo con orgullo hasta estudios me entrego gracias a su trabajo y gracias a su esfuerzo yo soy Sandra hija si de un pescador para todos mis amigos presentes les envío un gran abrazo en este día especial en que estamos celebrando el mes de la música para todos desde Punta Arena un beso grande a todo, a todo el país y a todos afuera también mi nombre es Sandra Valderas y soy de Porvenir vamos con este tema hermoso eso es Recuerdos se vienen a mi memoria De mi niñez tomando siempre tu mano Hasta hoy en día sigue siempre tu amor Y gracias al gran Dios por darte vida, de ver tu rostro y escucharte. Día a día. El tiempo pasa Hey, para todas las mamitas, sobre todo para mi madre hermosa que la amo con todo el corazón yeah. Para aquellas madres que se encuentran en el cielo, con mucho cariño esta canción Recuerdos se quedan muy bien guardados. Esos momentos que eran solamente nuestros. Tardes de charla al calor de nuestra casa. Son los momentos que atesoran. Con el alma El tiempo pasa Para ti Yo soy tu niña Con mis defectos Me llenaste De ternura Son tus ojitos Donde veo a los míos Son tus abrazos Donde han ido mis recuerdos Muchas gracias, muy buenas noches Un beso a todos Espero que lo hayan disfrutado ¡Chao, chao, chao!